Hay problema, hay problema. Le prometo que mañana estoy temprano aquí para resolver eso, porque mucha gente me da la queja y se quedan sin ver el programa y siempre están atentos y esperando esta hora para ver el programa. Eh, bueno, señores, y lo de Fomper es una cosa, es una cosa para echarse para atrás. La hermana del presidente de la República, Danilo Medina, es vicepresidenta del Fomper. La institución que Luis Abinader anunció que va a eliminar. Y gana 350 mil pesos. 350 mil pesos, men. Pero no, lo más absurdo no es eso. Lo más absurdo es, señores, que el consultor jurídico del Fomper. Gana 300 mil pesos O sea Pero esto no puede ser Pero esto es un absurdo Que raya en lo ridículo El consultor jurídico de Fompe Que es una entelequia Que lo que ha hecho es hacer corrupción El consultor jurídico de Fompe Oigan esto Gana 300 mil pesos Y el consultor jurídico Del poder ejecutivo El consultor jurídico del presidente Gana 250 mil pesos Oigan esto Coja mi un número. Buenas tardes. Buena. Buenas tardes, señor Omar. Bien, ¿y usted cómo está? Todo bien, hermano. Eh, el programa se escucha nítido aquí en Senoví, Estamos ah, en sintonía con el número uno de las tardes. 60 minutos con Omar. Usted dichoso porque para allá nunca se va. Sí, eh, eh, Omar, eh, sobre eso que usted dice de, de, de, del asunto del Fomper, eso, esa es la punta del iceberg de lo que va a encontrar Binader cuando asuma el poder y él no solo tiene que eliminar esas instituciones que, que son botellas, sino investigarlas a ver si tienen alguna irregularidad y no solo eso, sino someter a todos los corruptos, Omar Sí, eso es así porque sí, es... si todo el dinero que se ha dado sí. a estos corruptos, Omar se lo quitaran y se lo invirtieran a la salud y eso, nuestro país fuera mucho mejor eso es así. Miren, eh, quiero enviarle un saludo desde Sánchez Amaná a Tomás Carrasco, que es un gran seguidor del programa y siempre está atento cuando... Yo, casualmente, él tenía problemas también con el sonido y yo le dije, del botoncito, men, anoche. Y mira, me está, me está tirando que se ve nítido. Todo está bien. Un saludo, Tomás. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Omar, cuando tú me dijiste a mí que le diera el botoncito verde... Yo le di y eso subió, que ahora tengo yo que bajar el televisor y yo lo tenía todo. Es verdad. Que <risas> ah, pero qué bien, qué bien, qué bien. Sí, es en el control que está el asunto. Saber manejar el control, porque con estos asuntos digitales y tecnológicos, a veces nosotros lo que eh, no, no tenemos dominio, muchos dominios. Y pasamos con ficha y tenemos que aprender esa, esa técnica nueva de la revolución digital y de la revolución te tecnológica que es una de las de la grandes transformaciones que está conociendo la humanidad. Y cualquier cosita que es simple, pero uno no la sabe, resuelve un problema. Ese botoncito verde son muchos ya los que me han tirado, que han resuelto eh, eh, con, con el botoncito verde. Hay otro tipo de control. Porque hay, hay dos tipos de cajitas diferentes. Hay la HD y hay la que es digital. Entonces son controles diferentes y hay que saber manejar. Yo creo que Telenor tiene que, eh, eh, yo solo dije a Seliné, eh, lanzar una campaña de orientación nueva vez a los usuarios para que entiendan, porque es una caballa. El canal es uno de la cajita le muestra las indicaciones Sí, claro, claro que sí de, de modo que, mira Mira qué importante eso que él dice Sí Buena tarde De, de modo que, mira, mira qué importante Buena Siempre se ha visto bien Omar aquí en las taranas de Villarriba Nítido ¿Se está viendo nítido? Nítido aquí en las taranas Ah, pero qué buena noticia Muy buena noticia muy buena noticia, en Villarriba tenemos muchas mucha personas que siempre están en sintonía Qué bien. Ya se ve que se ha ido corrigiendo el mal, que eso es lo más importante Que la gente está, y se están resolviendo los problemas Pues miren señores, este gracias mi querida Ustedes saben lo que, de que el consultor jurídico de una entelequia que cobran 154 personas él cobra 300 mil pesos y el consultor jurídico del presidente de la república, que tiene que ver con el país entero y con la administración pública entera, porque de ahí que salen todos los decretos, todos los contratos de la consultoría jurídica. Todo, todo sale de la consultoría jurídica y que son de las distorsiones, son de la, de la, de la locura que, que esta gente han cometido, que hay que corregir. Que eso no, no puede volver a repetirse. Eso no puede volver a repetirse. Buenas tardes. Oh, buenas tardes, Omar. Un placer. Eres Samaná que te habla. Oh, ¿cómo estás Samaná? Tenía días que no me llamaban de Samaná. Bien, bien. Oye, yo soy, oye, Omar, yo soy un fiel oyente de, de tu programa. Todos los días yo te veo, todos los días. Y se, se ve nítido para lo allá. lo que me gusta, ¿tú me entiendes? Soy una sí. persona que habla bien, ¿En serio. Se ve nítido. Allá. ¿Tú ¿Me entiendes? Claro que sí. Si aquí se ve bien, diario, diario. Oh, qué bien. Sí. Qué bien. Ya tú sabes, te cuida. Igual, un abrazo. Y está querido. Qué bien. Oye, Samaná oye, tenemos oye, mucha oye, gente. Es Antonio que está Yo soy del caos. Oye. Está bien, está bien. Un placer y un abrazo. Sí, en Samaná oye, tenemos oye, mucha oye. gente. y En El Limón, en Sánchez. Es una avalancha. En toda esa zona, igual que Salcedo, Tenares, Villa, en todos los lados Este programa se ha convertido en un monstruo Y eso ustedes no saben nada Que aquí este muchacho me mandó Algunos programas que salen en las redes Que sobrepasan los 70 mil, 70 mil personas que han visto este programa 40 mil personas Aquí tenemos un gran amigo y seguidor, él y su destacada esposa. Don Lencho Castillo, antiguo deportista, antiguo eh, eh, pelotero, amateur, cronista deportivo, gerente de banco. Bueno, Lencho es una figura de este pueblo y también ve el programa siempre y me hace sugerencias que son importantes. Mira, Lencho, como reconozco la Muy cosa bien. positiva y los aportes tuyos. Eh, no, eso está bien, te estoy chequeando y por eso te estoy llamando para felicitarte, porque lo que te dije, la cosa tiene la letra está bien, estamos chequeando aquí. Gracias, hermano, un saludo a tu esposa. Un saludo. Eh, son una pareja de esposos que son todo el tiempo seguidores de este programa, lo cual uno agradece de manera eh, gentil que... Figuras de esa naturaleza, escojan su tiempo para ver un programa como este. Se lo agradecemos infinitamente. Miren, señores, entonces. Ahora, men, lo que yo vi hoy, si yo yo lamenté no poder. Yo lamenté no poder firmar un acto que yo vi hoy, señores. El dominicano y la dominicana se la traen. No hay cosa más ingeniosos, señores. Que el dominicano cuando quiere conseguir dinero. Y no es el dominicano solamente. Porque las habilidades son innatas del ser humano. Pero el dominicano en, en una serie de aspectos y habilidades. Rompe todos los parámetros. Yo vi algo hoy que yo, yo quedé perplejo. Digo miércoles. Solamente yéndolo así lo podía creer. Resulta que en varias intersecciones. Importante de la capital, vamos a decir, como la Máximo Gómez, con 27 de febrero, eh, 20, eh, Kennedy, varias intersecciones que separan mujeres y muchachitos a pedir y cosas. Han detectado, oigan esto, y lo presentaron. Que lo que tenían era muñecos. Ellos, ellos estaban con, lo, con los muñecos así, muñecos grandes. Y hacían creer a los conductores que era pidiendo para un muchachito y resulta que es un muñeco. Oigan cómo se la traen estas mujeres. Un muñeco y la policía se le tiró y la detectó. Oigan esto, señores. La ingenuidad que es capaz eh, eh, eh, eh, una gente de hacer. Para... Buena tarde Ah, pues se fue Pues le decía Cuando yo vi eso Yo dije, no, pero esto, esto, esto, esto es una cosa eh, Porque siempre se ha dicho también Siempre se ha dicho Que muchos de los muchachitos reales Que en algunas ocasiones Han utilizado en la pedidera de las intersecciones, lo alquilan, especialmente haitianos. Siempre se ha dicho eso, Yo no, que, que hay gente que tienen varios muchachitos, oigan esto, y lo depositaban en diferentes vías en la capital y entonces el jefe de ellos le daba un por ciento y cogía el reto. Una cosa, una cosa criminal, eso se llegó ha comprobado en muchísimas ocasiones y el país ha sido objeto en varias ocasiones de investigaciones por, por, por eso. Eso es explotación infantil de, de la más descarada y, y, y de la más abusiva. Coge un niño inocente porque sea pobre y usted llevarlo a que esté pidiendo... No para él, sino para un fulano que es que lo utilice en eso. Son de las cosas que hablan que esto es un estado fallido. Eso, eso cuando, cuando, cuando yo vi que salió eso en aquella ocasión, yo dije esto, esto, esto no puede ser un estado de verdad. Y entonces ahora se descubre estos muñecos de estas mujeres que todo el mundo creía que eran muchachitos y eran muñecos. Y lo, lo que se arriesga a la gente, lo, eh, eh, es lo mismo que los delincuentes y narcotraficantes, todos los métodos que usan y emplean y, y, y, y todos los días idean un, un método nuevo. Y esa gente que, que eso, eso desmiente, eso es fruto de la pobreza y de la desigualdad social que hay en este país. Que una gente tenga que, que, que, que acudir a eso porque hay un Estado que no protege a una parte importante de la población. Eso, eso, eso habla muy mal del de, de supuesto crecimiento económico que tanto hemos tenido, pero que se ha quedado en lo de arriba. Ese crecimiento económico a lo de abajo no ha llegado nunca.